Desde tiempos atrás, este, si nos remitimos a la historia, uh, hay gente que, que le gusta el poder y lamentablemente pues los corrompe, a todos nos corrompe el poder. Aquel que, por ejemplo, también han estado personas que a lo mejor que vinieron desde abajo, pero aún así el dinero y el poder los vuelve locos, afectan a la sociedad, Uh, y, y, sol, y todo lo hacen por, por intereses propios. Pues es la forma de trabajar de los partidos políticos. Aquí a Antamano, el pueblo de Charán no partidos. Este, sabes es que dicen no, no va a haber... este se va a hacer las este, de Casillas. No, oh, porque la gente, toda la gente está de acuerdo que no, no va a haber pulmar, no, no o sea, mucho las aquí, aquí en Chile. No podemos, este, <risa> votar porque así es, porque nos regimos por usos y costumbres porque desde hace muchos años que nosotros, este, aquí no votábamos. No votábamos, pero después hubo un tiempo que votar y ahora pues como tenemos el documento desde hace muchos años, desde los antepasados, desde hace más de 500 años que ya estaba de usos y costumbres, tenemos nuestra manera de qué manera votar. Así es, eso es la cuando ocupamos del gobierno, cuando estaban acabando los bosques, nunca nos han ido el gobierno. Cuando estaba, nunca pues, el al gobernador, cuando estaba el gobernador, siempre nos desconoció. Nunca nos ayudó ido al Por eso la gente está, está convencida que Hacer por parte, por parte. ¿Qué se va a hacer? Debemos de, de tener bien en cuenta todo esto de que todo lo que provocan los partidos políticos lo, la política es esto y entonces debemos de como comunidad o como comunero pues uno debe de abrir los ojos y darse cuenta que no es, no es la realidad que, que debería de ser sino que no la transforma pues los, los mismos las mismas gentes que se encuentran en allá arriba. Entonces, tantas cosas que se han visto, es por mencionar Acteal, Aguas Blancas, tantas represiones que se tuvieron, ahorita también está en Baja California, San Quintín, que agredieron a personas, a niños, a bebés, inclusive les, les dieron pues por ahí este, golpes y, y eso pues va con... Con Todo todo esto lo utiliza el gobierno, manda hacerlo de, de alguna o de otra forma, pero esto es lo que hacen los partidos políticos. Yo es, eh, veo bien cómo estamos ahorita, porque hay quien nos cuide. Ya no estamos como antes, como estábamos. ¿eh? Antes como se lo llevaban y ya no regresaban. Hasta por ahora no ha regresado mi nieto. ¿eh? Y así estamos bien como estamos pues ahorita. A nuestra manera, como hemos sido, ¿sí? como habíamos estado desde antes, este, pues así lo es. Se manejó muy bien. Estoy tranquilo, este, estamos en paz, no tenemos nada, estamos todos bien. Sí, es un cambio drástico de, de que ahora pues sí se escuche a la gente, lo que dice la gente y que la misma gente determine qué se hace y qué no se hace en la misma comunidad. Y esto pues lo venía dando en que los partidos políticos no hacen eso, ellos son los que determinan qué hacer y qué no, entonces pues ahora se, de, se, se maneja que la asamblea es la máxima autoridad y es donde uno puede hablar y puede ser escuchado por los demás y por las mismas autoridades, es hecho que, que eso no lo hacíamos antes. Por eso se decía por algunos compañeros y por mi parte también de que a estos compañeros que de alguna forma son compañeros y paisanos de aquí de la comunidad que están con la idea de, de instalar las casillas o con la idea de regresar a, a que nos gobiernen como anteriormente bajo con partidos políticos, bueno este, pues que se sumen también al proyecto de cómo conducirnos en esta comunidad Posiblemente tengan también algunas buenas ideas y creo que las asambleas pues han estado siendo abiertas para que toda la gente, toda, toda persona que quiera manifestar ahí sus inconformidades, sus propuestas e incluso para, para de algún proyecto alternativo que se pueda dar en la comunidad y que, y que al final de cuentas sea para mejorarla, pues yo creo que es, este, es, es, son aceptadas todas esas personas que este, estén pensando en esa situación. No más oigo decir que ofrecen una cobija, ofrecen este, una paca de lámina y con eso se venden. No, sí pues, con eso ya se venden. Y pues no es así. Yo creo que si nos eh, sumamos todos para realizar los trabajos que se requieran toda la, toda la gente las gentes de la población, yo creo que pues, este, iríamos eh, por un mejor camino y, y este, iríamos eh, reorganizando más bien las cosas de la comunidad. Ellos manejan que pues, ha habido ciertos este, desaciertos con las autoridades que tenemos y tienen la, la razón también porque nosotros también hemos eh, analizado algunas cosas que pues no, han, no se han manejado como, como debe ser. Pero creo que con la, con la suma de opiniones de todos estos compañeros o todos los compañeros de la comunidad pues este, es lo que se requiere para poder estar caminando, estar Pudiendo, pudiendo corregir las debilidades o los desaciertos que se han ido teniendo en la, en la con el gobierno que hasta actualmente todavía se tiene. Se va a ir mejorando cada vez más. Esperamos pues, que se, se mejore, que corrijan los detalles que, que hay que corregir. Yo pienso que se va a pues. Yo pienso que es como todo todo. Todo tiene un proceso, al momento de que tú inicias una vida, inicias cierto lapso de, de, de, de una meta que tú tienes, pues es como todo, tienes que sufrir derrotas, tienes que, tienes que a, hacerle frente a muchos obstáculos, y esto pues es, es de inicio, vamos apenas iniciándole en esto y debemos de aprender de los errores. Pero sí, pero sí pues debemos de ahora sí pensarla bien a quienes vamos a poner al frente, porque son personas que deben de representarnos bien y que de verdad vengan a, a escuchar lo que realmente dice la gente, lo que quiere la gente. Se debe respetar la palabra que es Keri, si bien nos remitimos a, a, la, a los valores de los purépechas, Keri no, no nada más es ser grande, Keri sí, significa grandeza, experiencia, que tiene sabiduría, que ha vivido, que engloba a muchos. Como nos estamos o pues, pues, seguiremos adelante y, y vamos a. Los invitamos a todos, que seguimos así como estamos. Y, eh, no, no debemos, pues, por ejemplo, este volver a irnos con los partidos porque van a venir los malos otra vez y sí van a venir los malos otra vez y quedarnos en lo mismo como estábamos nos van a acabar a todos no sí y estamos ahorita bien y que siga así y pues me gustaría hacer una invitación en prepecha a ver si llamen llamen de Tataxapich, Kananaxapich, Ka Yuritzkirich, Ka... Ka Kuirip, Ka Kuiripma, Yamendoech. Invitarin, ya Shangaran, Yamendoech. Lo que quise decir con esto es que todos los, todos los niños, todas las personas, los niños, las niñas, los jóvenes, las muchachas, las personas grandes, que caminemos juntos. Y pues vamos a encaminar esto por un buen camino por Cherán y hacer el cambio. Inclusive se habla a nivel internacional, lo sabemos, se habla internacionalmente de Cherán, inclusive por ahí se han escuchado en varias canciones el la intervención de, de Cherán y pues es un gran orgullo y, y de gran y te da gran valor el ser de Cherán y debemos de valorar esto, tanto las autoridades que van a estar al frente, tanto nosotros que nos tienen un concepto grandísimo y nosotros debemos de, de hacer lo mejor posible para que siga esto y se dé de la mejor manera.